Hola amigos de América Latina, les habla Víctor Damián Rosso, el fundador del templo Luciferino Semillas de Luz. Eh, me a todos mis seguidores en México, todos mis ahijados, a mediados del año, por fin, por fin estaremos en México. Estaremos visitando algunos estados, algunas ciudades de, de este hermoso país, que nos esperan con ansias. Por fin, después de tanto tiempo, vamos a estar compartiendo con ustedes, con mis ahijados, con ahijados verdaderos, ahijados reales, verdad, ahijados que hicieron las cosas como se tienen que hacer, hicieron el proceso al pie de la letra y que estuvieron acá en el templo y pactaron acá en el templo, ok esos fijados merecen realmente la bendición de mi señor Lucifer porque son fieles de corazón de corazón, siguen a él entonces a mediados, más o menos en junio, en julio, ya les estaremos dando la fecha en donde estaremos en este hermoso país, ¿Qué más sería para decirles, recuerden que yo no respondo nada por redes sociales, más que todo era para avisarles a mediados de año estar con ustedes eh, no respondo nada por redes sociales no me escriban ni al Facebook, no me, no me escriban al Instagram, que no respondo nada por redes sociales, recuerden que yo si quiero un servicio mío, hacer un pacto con mi señor me pueden contactar en Whatsapp 57, código al 315-630-4823 315 630 23, 48 23 eh, vía Whatsapp o al 326 96 28 16. no olviden darle dedito arriba y suscribirse a mi canal Atrévete ya y déjate de sorprender